Gente, los líderes de Omega Pro están asustados, están contra la espada y la pared. Y ahorita que mucha gente les está escribiendo, les está rec eh, reclamando sobre su dinero, están eh, amenazando a muchas personas. Y eh, han habido uno que otro pago por ahí donde... Eh, muy esporádico Digamos de, de los supuestos 3 millones de personas Que tiene Omega Pro Les han pagado como a 5 personas O sea eh, Encontrar a alguien que Omega Pro Le haya pagado es rarísimo Rarísimo eh, Y aquí tengo Un video que me mandaron por acá. Bueno hola chicos Buenas tardes que Quiero dejarles aquí un celularito con con este chico Camilo que estamos acá en la ciudad de Ibagué, porque me enteré que le habían pagado a una persona acá en Ibagué. Yo dije, no, yo tengo que saber. O sea, él se enteró, se dio cuenta de que le habían pagado a alguien y él tuvo que ir a buscarlo con cámara en mano para ir a entrevistarlo. ¿Quién es? Porque necesito mandarle un mensaje de tranquilidad a todos ustedes que están ahí con mucha zozorra de no saber qué pasar. A este pelado le acaban de pagar una de las tres cuentas que tienen. Vino a buscarlo a Ibagué, gracias a Dios lo logré encontrar. Entonces. O sea, encontrar a alguien que Omega Pro le haya pagado es como encontrar una aguja en un pájaro. Este señor tuvo que tomar el carro e irlo a buscar porque no existen prácticamente estas personas. Aquí él les va a dejar unas palabras corticas para que se encuentren que sí nos están pagando. Que obviamente el proceso pues está un poco más... Tedioso. ¿Se acuerdan lo que yo les dije a ustedes? De que le iban a pagar a menos del 1% de la población de inversionistas y que iban a hacer esto. Si de esta botella, eh, si de esta botella hay 3 millones y solamente eh, existe esta en color blanco, iban a hacer esto. Vean, vean la botella. Le iban a poner todos los focos de atención a esta única botella de color blanco. Porque realmente son muy pocas las personas que les está pagando Omega Pro, entonces por eso es que eh, se está manejando de esa manera y lo dijimos, le, si sí les van a pagar a menos del 1% de la población, le van a pagar a muy poquísimas personas. Yo estoy metido en grupos de WhatsApp donde hay 700 personas, <coughs> perdón. en grupos de whatsapp de 400 y no hay ni un solo reporte de esas personas eh, y va, vamos a ver también eh, qué es lo que tiene que decir este señor de acá Eso, pero mira, personas reales que no son cercanas a mí, pero me enteré que estaba acá, vine a buscarlo, lo encontré y pues él nos va a dejar unas palabras cortitas para ustedes. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Pero eh, como le dijo Gustavo, yo tengo tres licencias. Eh, pues yo... Ahora, ¿será real esto? Porque recuerden lo que lo, lo el mismo Juan Carlos Reynoso decía. Ustedes no pueden creer todo lo que vean en internet, ni en YouTube, ni en nada. Entonces aplíquelo, tanto como para lo que decimos eh, los youtubers, como para lo mismo que está pasando ahorita en Omega Pro. Aplíquelo para las dos caras, no solo para la conveniencia de la compañía. Entonces, eh, ¿será real? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Entonces pues obviamente experimenté con una. Pues porque fue para darle la, el entendimiento a mi equipo y esa licencia fue la que me entregaron a mí precisamente fue el lunes que me hicieron la consignación. Pues no fue la gran cosa, pero pues hicieron una consignación de 100 dólares y pues eso sí si les puede decir que es totalmente transparente. sí si está el efectivo ya pude retirar. Un momento, ¿cómo? ¿Le pagaron 100 dólares nada más? Pues no fuera gran cosa, pero pues... Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, eh, como dijo Gustavo, yo tengo tres licencias, eh, pues yo pues obviamente experimenté con una, pues porque para darle la, el entendimiento a mi equipo y esa licencia fue la que me entregaron a mí, precisamente fue el lunes que me hicieron la consignación, pues no fue la gran cosa, pero pues hicieron una consignación de 100 dólares y pues eso sí les puedo decir que es totalmente transparente, sí está el efectivo, ya pude retirar y pues lo que les ha gustado mucho, yo hay que generar mucha confianza, fe y tranquilidad, no hay de otra, o sea, sí, los pagos están siendo demorados, están siendo de o sea, este señor, es que qué increíble el nivel de manipulación. Este señor tiene tres cuentas. No nos dijo de cuántos son las otras dos. Probablemente de cantidades más grandes. Pero le pagaron 100 dólares y este señor de camisa roja tomó el carro, se fue a buscarlo por el infinito y más allá, hasta llegar a la casa de él para que él dijera en un video que le habían pagado 100 dólares. Qué increíble. Cosas, pero están llegando. Y pues lo que dice, ya hay una persona aquí que ya es de prácticamente Colombia, qué y que pues ya el pago ya se hizo y ya solamente falta esperar que lleguen las otras dos licencias. Pero nada, imaginen muchachos, que eso sí es en serio. Vamos muchachos, un poquitico más de fe. Qué increíble cómo manipulan esta información. O sea, mínimo que hubiera sido un pago de mil dólares hacia arriba pero hacer todo esto por 100 dólares una cuenta de 100 dólares no lo sé rick ahora eh, quiero mostrarles también ese tipo de personas los pseudolíderes los captadores mayores diamante corona eh, oro plata rubí zafiro todos los pokémon que existen estos señores que realmente le bajan el cielo y las estrellas a usted y que llegan y le endulzan el oído con puras Patraña. y llegan y le, lo quieren convencer a usted de que si usted entra en omega pro va a llegar a obtener el cielo las estrellas va a ser más millonario que Ilion moss ese tipo de personas actualmente están acorralados están asustados ¿por qué porque resulta y acontece que en uno de los grupos de Omega Pro eh, donde están esos líderes, están publicando estas imágenes de acá véanlas ustedes ¿por qué? porque ya están empezando a tomar medidas legales la gente ya está empezando a tomar acciones recuerde que si usted entró en OMP le gusta el dinero fácil y debe asumir sus decisiones. Qué bonito lavarse las manos como Poncio Pilato y querer evadir su responsabilidad con esto. A usted le gusta el dinero fácil, entonces no venga aquí hablando cosas que no debería hablar. Qué bonito. Número dos, El dinero lo tiene Omega Pro y los dueños. Son los que deben responder por los dineros de todos sus inversores. No, señor. Y le voy a decir, si usted es un captador de personas, usted está traficando con el dinero de la gente, el producto de un networker, de un ponzi, el producto, lo que vende o lo que, con lo que negocia su mercancía es las personas. Entonces no podemos eh, decir de que el dinero lo tiene Omega Pro cuando usted ya se gastó el dinero en viajes, en hoteles, en mujeres, en drogas, en viajes a Dubai, en todo eso. Porque realmente usted obtuvo una ganancia significativa por engañar a las personas, por manipular a las personas. Todavía me acuerdo como si fuera ayer cuando en capacitaciones de Zoom decían. Análisis genera parálisis. O sea, si usted se ponía a pensar si metía su dinero o no, usted se paralizaba y no lo hacía. ¿Por qué? Porque iba a encontrar la verdad. Dígame usted si eso no es manipulación. Si no es manipulación, entonces no sé qué lo es. Porque esta gente se dedicaba justamente a eso. Y a dar charlas motivacionales y hablar de cómo tener una mente millonaria, y empezar a hacerle un lavado de cerebro a las personas con tal de obtener o de sacarle ese dinerito que tienen. Punto número tres, perdón chicos. <coughs> Todavía estoy, estoy un poco mal de la garganta. Nadie ejerció presión u obligó a entrar en un negocio no regulado. Ahora resulta y acontece que ahora sí dicen abiertamente, porque les conviene, que no era un negocio regulado. Ahora resulta y acontece que ahora sí, como, como sí les conviene, ahora sí, ahora Pro es que Megapro sí, eh, eh, eh, no era regulado. Ahora, de que nadie lo obligó o ejerció presión. Eso sí, yo no lo creo. Y no obstante, usted tomó la decisión. Otra de las imágenes, que son la misma, pero que eh, con diferentes temas, con diferentes eh, textos. Recuerde que si usted recibió bono directo por Login to Login, y no trajo a nadie. Igualmente es un promotor que se benefició monet, monet, monetariamente, perdón. Eh, si usted recibió bono directo por login to login y no trajo a nadie, igualmente es un promotor. Qué bonita manera de lavarse la mano. Si usted invirtió, debe tener claro la manera de mostrar la procedencia de sus. Dineros Si usted no trajo A nadie, pero tenía Un equipo, derrame Eso lo hace un líder de equipo ¡Ah, qué bonito! O sea, con solo yo poner Dinero en Omega Pro ya automáticamente Soy un líder y soy culpable Y me van a dar cárcel y me van a hacer de todo Un poquito más de coherencia Estos pseudo líderes con lo que dicen Porque lamentablemente Ante un juez todas estas imágenes, toda esta exposición de información falsa y errónea puede resultar perjudicial para ustedes también. Si usted asistió a charlas presenciales o virtuales, usted hizo parte del momentum del negocio y por ende se asume la presencia la de invitados en dichos eventos, lo que lo vuelve un promotor. Vean la manera más asquerosa de manipular la información y decir que si usted fue a una charla de Zoom, ah, usted también es un promotor. O sea, qué asco, qué asco de personas. ¿Cómo puede existir alguien tan desagradable que con tal de, de, de eludir la responsabilidad de sus actos, quiere manchar a los afectados, quiere ensuciar a la gente que le hizo daño? Eso es algo totalmente asqueroso y repudiable. ¡Qué asco de verdad! Recuerde que si usted invirtió y le entregaron usuario, contraseña y código, Transaccional entró directamente con OMP. No señor, si yo hubiera entrado o una persona que invierte directamente con OMP, no hubiera necesitado de usted líder que hizo charlas. No hubiera necesitado de usted, líder que dijo, bajo el cielo y las estrellas con tal de que una persona invirtiera. ¿Por qué necesitó entonces una persona de usted? Porque usted se ganó el bono de referido así de fácil. Si usted no se estuviera ganando ese bono de referido, Omega Pro no tendría el plan, el plan de referidos que tuvo. Simplemente la gente mete su dinero Omega Pro y gana ese 300%. ¿Por qué no es así? Porque lo necesitó a usted. ¿Por qué lo necesitó usted? Porque usted se estaba llevando parte del pastel cada vez que metía a una persona. Entonces, no vengan aquí, pseudo líderes, ustedes, a decir de que ustedes no tienen responsabilidad en el caso, cuando ustedes son los que más promovieron este tipo de estafa. Porque muchos de ustedes sabían que Omega Pro era un esquema Ponzi, y aún así metieron a personas con tal de generar riqueza, con tal de generar dinero ilícito. Entonces no vengan aquí lavándose las manos porque eso no es así. Y no es eh, eh, de esta manera como funciona. En el contrato de términos y condiciones usted aceptó los riesgos de entrar en el mercado de Forex. Cierto, contrato de términos y condiciones que ustedes omitían cada vez que hacían una presentación con un PDF. Ustedes decían, ah, sí, el contrato de términos y condiciones, bla, bla, bla. Siguiente, ese ter, contrato de términos y condiciones. Ahora, vamos a ver una cosa. Vea cómo hay contradicciones en estos argumentos. Un contrato de términos y condiciones es válido, única y exclusivamente para empresas u compañías reguladas y legales. Omega Pro no es regulada ni es legal, por ende ese contrato de términos y condiciones no tiene ninguna validez. Ahí lo que le estaban diciendo básicamente es prepárese porque le vamos a robar el dinero. Sí, pero ante la ley, ese término de contratos y condiciones no tiene ninguna validez. El siguiente punto. Dañar la imagen de una persona en cualquier medio público o, o privado es un delito grave. No, señor. Es un, es un delito cuando se logra demostrar que las acusaciones y perjurias no eran fundamentadas en absolutamente nada. Ahí sí es un delito, un delito. pero cuando son fundamentadas, se considera una denuncia pública, no un daño eh, a, la, a la persona ni a la imagen de, de, de esta gente, de este tipo de personas asquerosas. Entonces, informémonos, ustedes líderes, antes de tirar este tipo de imágenes, informémonos bien. ¿Por qué? Porque, como les repito, todo esto que ustedes mandan con capturas de sus números de teléfono, que ustedes lo enviaron desde sus cuentas privadas y que lo enviaron en grupos, que se puede ver claramente que fueron ustedes los que los enviaron, puede resultar también en su contra. Ok, aquí vuelve a repetir lo mismo. Recuerde que usted invirtió en un mercado no regulado en Colombia. ¡Qué bonito! Porque yo me imagino que cada vez que ustedes hacían una presentación, yo me imagino que cada vez que ustedes le exponían Omega Pro a, a cualquier persona, lo primero que le decían era, persona, vea, le voy a mostrar una compañía que no está regulada en Colombia y que por ende usted puede, eh, eh, usted puede perder su dinero y que en cualquier momento esto se va a caer y que esto es un esquema Ponzi, entonces usted sabiendo todo esto, ¿quiere entrar? No, porque así ustedes no lo promovían, ¿por qué? Porque no les sirve promoverlo así, porque si no nadie hubiera entrado debajo de ustedes, si ustedes le hubieran dicho a la gente, vayan y lean los términos y condiciones de la página web, Ahí dice que ustedes van a perder su dinero. Y literal lo dice. Ustedes van a perder su dinero. Y si ustedes le dicen a las personas que Omega Pro, lo que usted lo está invitando, no está regulado y que no tiene ningún tipo de legislación, probablemente ustedes no hubieran sido diamante corona, ni diamante zafiro, ni diamante lo que sea. Entonces, por ende, usar este tipo de eh, argumentos baratos no sirve absolutamente nada porque lo que están haciendo es manipulando la información a su antojo para que querer lavarse las manos con la gente. O sea, qué nivel de descaro. Si usted decide estar en contra de su líder, debe tener en cuenta que esa persona podrá demostrar quién lo trajo a usted directamente al negocio y usted a quién invitó. O sea, que si usted... Eh, acusa a su líder, su líder puede demostrar que usted metió a más gente, Vean la manera más vil, la manera más descarada, la manera más, o sea este tipo de personas aquí es donde sacan su verdadera cara y aquí es donde eh, realmente estas personas muestran realmente lo que están hecho vamos a ver cómo ante un juez si si a mí me metió Pablo, que ha estado en Cifra, que ha estado en Warbit, que ha estado en Decentra, que ha estado en Ganancias Deportivas, que ha estado en Pietra Verde y que ahora estuvo en Omega Pro, que él me invitó y yo que metí a cinco personitas familiares míos engañados por esta persona, simplemente metí esas cinco personas como... ¿Cómo creen ustedes que un juez toma eso? Un juez lo que va a decir es, Pablo ya estuvo en cinco estafas anteriores, se tuvo que haber dado cuenta con la primera estafa en la que estuvo, que esto era realmente una estafa, y que esto se volvió en su modo operandi para seguir generando dinero. En cambio, eh, Juan, que lo metió Pablo, una, una persona con mucha experiencia en ese campo, simplemente fue manipulada. ¿Ven cómo es que funcionan las cosas en el mundo real? Recuerde que si usted sacó préstamos simultáneos en varios bancos con ayuda interna de alguien, eso es ilegal. O sea, lo que ellos mismos hicieron, porque a mí me llegaron muchos reportes de que había gente que no podían sacar préstamos porque estaban... Eh, Manchado su hoja crediticia, tenían un récord negativo, por X o Y razón. Pero con tal de meterse a Omega Pro, había gente dentro de los bancos que les aprobaban créditos a estas personas y también ellos cobraban su comisión. Entonces, lo que están diciendo básicamente es, lo que nosotros estábamos haciendo también es ilegal. O sea, un poquito de cabeza gente. Si usted metió a alguien, usted es un promotor también. Volvemos a, a, a, a reiterar todo esto. Tomamos el caso de lo de Pedro, lo de Pablo y Juan es exactamente lo mismo. Recuerde, recuerde que Omega Pro no está negando el compromiso. Eh, sí. Vamos a ver. Y esto es una... una, una un bache que tiene la ley actualmente. Una persona, si yo tengo una deuda, mientras que tenga intención de pagar, ¿Qué es intención de pagar? Pueden pasar 40 años, 50 años, y yo digo, tengo intención de pagar, pues resulta que sí, tiene intención de pagar. Que no está pagando, le está pagando a una o dos personas nada más por, por año. Estoy demostrando con esa una o dos personas que tengo intención de pagar. Pero resulta que cuando se da un caso de manera masiva como lo es Omega Pro, al final lo que sucede es que se empiezan a investigar todas las cuentas y un juez puede determinar, bueno, usted recibió tanto de ganancias, tantos millones y usted está pagando solamente... 100 dólares a un fulano que vive allá en la quinta montaña de Talamanca, 100 dólares por mes. O sea, eso no es intención de pagar. Y ahí es donde ese dinero es incautado y esa persona es acusada a tantos años. Las personas que generaron retiros están en proceso de validación desde hace 3, 4 meses. Y se están realizando pagos mediante, mediante quedan validados. Esa persona que fueron a buscar allá en la montaña, que le pagaron 100 dólares, que tuvieron que hacer un video, esos son los pagos que están haciendo. Las personas que no hicieron retiro su dinero sigue trabajando en el broker. En el broker que fue creado por la misma Omega Pro, que no existía anteriormente, que no hay un registro de personas que hayan utilizado Broker Group anteriormente porque no existía. Simplemente crearon una página para pasarle el dinero Omega Pro. Crearon una página para pasarse el dinero ellos mismos. Chicos, eh, nos alargamos un poquito, ¿verdad? Es increíble el nivel el nivel en el que llegan estas personas, la verdad. Y, y es un tema que va a continuar por muchísimo tiempo más. Es un tema que va a continuar por muchísimos años. Y si no es Omega Pro... Es Go Global, perdón, es que ando como con gripe. Si no es Omega Pro, va a ser Go Global. Si no es Go Global, va, va a ser Crypto Trader Infinity. Si no va a ser Crypto Trader Infinity, va a ser eh, la gallina de los huevos de oro. O sea, esto continúa porque mientras haya gente que crea en el dinero fácil, va a haber gente invirtiendo en esto. Chicos, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.